Y para el elevador, que te lo va a pedir la Maris, tiene su telecita, ahí va a ver cómo, ahí viene el elevador, ya está llegando, ya llegó, y ya se va la Maris. Esta es nuestra experiencia en lo que para mí personalmente es el mejor hotel, hostal, perdón, hostal que nos hemos quedado en Tokio. Se llama Hotel Café East 57 o East 57. Este está muy cerca de la estación de azúcar Asakua perdón. Este es un hotel que está literal a tres cuadras tres, y son cuadras muy pequeñas. La verdad son las cuadras en Japón son chiquitas. Entonces es muy cerca, esta es la ubicación del hotel, y está muy cerca de la estación de Asakusabashi, otra vez, Asakusabashi. ¿Qué tiene de especial la estación de Asakusabashi? Es que esta estación es, tiene ahí línea directa o la línea que pasa por ahí del metro, te lleva directamente a la estación de Narita, al aeropuerto de Narita. Así es que si tú vienes de la estación de Narita o llegas de la estación de Narita o sales de la estación de Narita, pues la verdad es muy conveniente. Es muy conveniente porque solo te subes al, al tren y te lleva directo. No tienes que transbordar, no tienes que hacer absolutamente nada. Y literal solo caminas tres cuadras, que la verdad el pavimento está muy bien, con si tres maletas, si tres ya. Pues estás, en nuestro caso, salimos de ahí hacia Narita y pues ya traíamos todos nuestros nuestros este shopping que hicimos entonces fue muy conveniente de que te subes a, a ese metro y directo te lleva a la estación de, de, de Narita ya en el aeropuerto también otra cosa que está muy muy práctico bueno nos gusta a nosotros mucho está muy cerca de la estación de Akihabara la estación de Akihabara eh, está a una estación y esa zona a nosotros nos gusta mucho este también nos hemos dado cuenta que esta zona es más barato, en general la comida, o hay más opciones, entonces es muy es, es una zona muy económica, nos hemos dado cuenta que la comida, eh, el, en la parte también donde están los o los, los, los tienditas, las, eh, los, los este, mini supers, en general sentimos como que es más barato todo entonces, y hay mucho hay mucha, este, mucha opción hay, hay muchos eh, restaurantes, hay muchos tipos de comida y la verdad nos, no, nos gustó mucho, otra cosa interesante que aquí Akihabara está en la famosa línea de Yamanote que es la que da vuelta a todo Tokio, donde la parte superior está bueno y está toda esa parte de, de bueno hacia abajo tenemos la parte de Tokio y este literal es, es muy cerca y en Tokio pues está Ginza de toda la zona de, de pues, prácticamente como el centro de Tokio está la Tokyo Tower muy, muy cerca de ahí y algo que sí también nos gusta mucho que esa misma línea eh, atraviesa atraviesa es, me parece que es la línea amarilla no recuerdo el nombre de la línea pero esta misma línea se va hacia el otro lado hacia la parte de Esmara Sobulain es esta que está aquí se va hacia el otro lado hacia la parte de Shinjuku entonces, si, si tú quieres ir hacia la zona de Shinjuku donde está el parque del Yoyogi Park donde está eh, toda esa, esa, esa parte de Tokio, pues está muy bien porque incluso hay una línea que es la línea express, que te lleva de un lado a otro, eh, son tres o cuatro estaciones que te atraviesan literal súper rápido, ¿no? 25 minutos, no recuerdo bien el tiempo, pero es, es muy, muy práctico. Y la verdad, para mí es uno de los postales que que más este, me gustaron. Esta es la recepción y las áreas comunes. Como buen hostal, tiene todas las áreas comunes, diferentes amenidades. En este tiene un, una especie de comedor, unas barras alrededor. Entonces esto está, la verdad está muy bien, muy cómodo, muy agradable. Eh, tienen ahí una, una tele donde están pasando programas japoneses o diferentes cosas, también en esta parte de, de la entrada del obvio de la planta baja, están unas lavadoras, también este está muy bien, hay una maquinita de café, también súper bien en las mañanas, aquí mismo te puedes hacer tu café, de estas vending este, machines súper sofisticadas, donde escogías el, el qué tan fuerte querés el café, cuánto de azúcar, si querías con crema, si lo querías este, creo que hasta saborcitos tenía Y la verdad es que También está Bastante, bastante bien esa, esa parte Algo que no le gustó a Maris Y si coincido también Es que en, en las camas, en las literas compartidas Que es donde nos quedamos Dos cosas no le gustaron Una, que no hay espacio para meter las maletas Hay unos lockers, te dan la opción de tener un lockercito Pero la verdad no le cabe nada Es un locker pues, para meter tu bolsa Meter tu Tú, tú una cangurera o meter algo muy pequeño pero ya una maleta mediana o grande ya de plano tienes que poner en el pasillo y no no no hay espacio, no hay, tanta, no hay, no hay privacidad como bueno tal, tiene todo compartido, la otra cosa también que va un poco de la mano es que estas áreas están muy saturadas o muy juntas y no tienes privacidad, entonces las camitas, estás ahí en las, en las literas y, y pues escuchas lo del vecino, si te tocó un vecino roncón pues ni modo, ya te agarro, ya ya valió. Algo que sí que debemos aclarar, todo está súper limpio, todo parece nuevo, no sé si es nuevo lo está, la verdad, porque todo estaba impecable. Los baños, todo como buen Japón, todo estaba muy, muy, muy, muy limpio y ahí sí no hay ninguna queja de nada. Y en la parte de arriba donde están las regaderas, está dividido en la parte del Onsen y las regaderas como baño japonés. Entonces, la parte de onsen tiene todo, tiene la, la temperatura y le puedes poner la, el agua caliente como para hervir pollos y, y súper relajante. Esta es la parte de de más y... fuerte, un poquito más fuerte. Estoy hablando querido, nadie, nadie ruido. No hablando más hablar más un poquito más fuerte. Esta es la parte de dormitorios, aquí eh, son, estas son las literitas. Por ejemplo, nos tocó 416, 417, ¿sí? 416 y 417. Eh, bueno, cada, cada camita, a ver si me escuchan. Cada camita tiene la luz abajo, tiene, creo sí. abajo. Tiene su lucecita, su caja fuerte, este contactos, control remoto, televisión. ¿Qué es te el camisito? Ahí está control remoto. Ahí está, a ver vamos a ver. ¿Dónde? Ahí va. Ahí va. Es la tele. O su sea, televisión y toda la cosa. Sus toallas. Entonces, es igual es igual pero que arriba esta es la soncita. y en la noche cierras cubitas tenemos vecinos que no hay nadie estos todos son iguales o sea, tenemos camas vecinas bueno esas son las otras literas uh -huh. y aquí guardan sus zapatos Y este es el elevador. Bueno, en cada piso hay un mapa. Un mapa que les dice dónde están los baños, dónde lavagos, regaderas, dónde guardar los zapatos, ruta de evacuación y la la la. Y aquí están todas las camitas. La 414, 414. O sea, aquí está el mapa y también hay un mapa de que hay en cada piso. Hay vending machine. Hay cafetería, la recepción, baños, dormitorio, dormitorio, dormitorio Estos son elevador, escaleras y ahí arriba son los baños Son 8 regaderas de baños mixtos Y aquí te dice cuántos están disponibles, cuántos están ocupados Y para el elevador, que te lo va a pedir la Maris Tiene su telecita Ahí va a ver cómo hay un elevador ya está llegando ya llegó y ya se va la maris sí. la maris desde aquí la vemos que no se vaya a otro lado Ahí voy a la planta baja. Y ya, ya salió. ¿Qué hago? Hola amigos, ya estamos aquí. A punto de dormirnos, aunque son las 9 de la noche. Este, pero, ¿verdad? pero vean qué rico la televisión. Hay canales japoneses. Y para el audio lo conecté de arriba. Aquí se conecta. Sus audífonos. Aquí okay, se conectores su caja fuerte, si aquí sus millones. Y si no traes audífonos, no hay problema. Ahí abajo te proporcionan. Sí, y ya está bastante rico. Eso sí, creo que el colchón está más rico el de los tal. No, no, es house de Wendy en el que estuvimos en Shinjuku. Pero todos nos están bien. Te dejan un medredón muy, muy pachoncito y tus toallas para pero en general, pues ahorita va muy bien de este, de estar muy buena la atención Y Bastante tranquilo Eso sí, todo aquí es muy callado no, hay, no son tan Escandalosos como nosotros Como en otros hostales Y en otros hostales también Sí, aquí es todo súper tranquilo